Sí. con arroz hervido blanco pero no con ensalada sí, bueno, yo sí. quería usar la ensalada si no me va mal gracias Yeah.